no a a Hola mis chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video aquí conmigo, con Hanna, tu coreana favorita. Y bueno, como ya se habrán dado cuenta, ya estoy de regreso aquí en Corea del Sur, en Seúl. Me dio una escapadita bien corta a Perú, estuve ahí como unas tres semanas. Y bueno, ya estoy aquí de regreso nuevamente en Seúl. La verdad es que a mí no me choca mucho el cambio de horario. No, no sufro mucho del jet lag. Así que ya de una me acostumbré al horario. No tengo cansancio. Ya estoy... Lista, listísima. Y bueno, hoy día en la tarde tengo un evento súper, súper, súper especial y por eso prendí la cámara porque los quiero llevar a ustedes conmigo. Y bueno, para contarles un poquito sobre este evento, se llama P the Bee, que quiere decir Be the Beautiful. Qué nombre tan artístico, tan bonito. Como dice su nombre, este evento va a ser básicamente sobre belleza y tendencia. Van a estar presentes un montón de marcas súper famosas y grandes aquí en Corea. Y por eso estoy súper, súper emocionada porque como ustedes ya sabrán, yo soy fan de todo eso de la belleza, de la tendencia, la moda. Siempre me gusta estar al tanto de qué es lo último de la moda, de tendencia aquí en Corea. Así que no nos podemos perder este evento. Además, van a estar participando influencers coreanos de moda, de belleza, de, de fashion, de lifestyle, de estilo de vida Entonces también va a ser una buena oportunidad para poder conocerlos Hacer nuevos amigos y convivir un poco ¿Sí? Básicamente hoy día nos vamos a ir al evento Y antes de eso, ¿qué creen? Tenemos que arreglarnos No podemos ir así nomás Es un evento grande que van a estar muchas personas Influencers, muchas marcas, la prensa coreana Así que no puedo ir así nomás Tengo que ir decente y presentable y aparte que ya es hora de hacerme un cambio de look. Hace mucho que estoy con este mismo estilo, con este cabello. Desde el principio de año creo que no me hago nada. Pero ya es hora. También un cambio de look ayuda a cambiar el ánimo, nuestro humor. Así que primero nos vamos a ir a hacernos el cabello. Nos arreglamos y nos vamos al evento. New, create the person that you choose Open all the doors for you Let them in, don't let them read What's written on the wall Bad things are gonna happen If you read into them all The words I could rewrite Erase my walls inside there's some light. Yeah. The Words I could be right. Breaks my walls inside. Make sure there's some light. I read the writing on the wall. That's the last one sent for all. I've been struggling. Ahora es hora de elegir nuestro outfit. Tengo dos opciones, estoy entre un vestido pegado que es rojo y la otra opción es un vestido un poquito más formal que es blanco y negro, es así de cuadritos, ese me parece un poquito más formal, más elegante, ¿qué me dicen? ¿Cuál de los dos? Así terminé de alistarme. Al final me decidí por este vestido de cuadritos. Creo que esta es la mejor opción, como que no se ve ni tan formal ni tan casual, semi casual. Y me voy a poner unos botines negros largos, porque aquí en las tardes ya está haciendo como que un poquito de frío. Y ahora sí, nos Vamos. y bueno aquí tu coreana favorita reportándose ya llegué al evento no se imaginan la cantidad de personas que encuentro aquí vean nomás Chau. es un ambiente súper súper único bien moderno me encanta la verdad es increíble porque han juntado un montón de empresas ahorita mismo les voy a mostrar cómo se ve este lugar ¡Cuánto tiempo I've been spending too much time at the gallery of memories Pretending you're still mine It's a trick of mind that's Hola, estoy aquí con algunos amigos en el evento. ¿Andamos sin Mi amiga se está haciendo el test para saber qué tipo de piel tiene y este chico es el ayudante. Él nos ayuda a usar la máquina y a saber qué tipo de piel tenemos. Ahora es mi turno. Estoy nerviosa. No sé cuántos años voy a salir. Chulé, dónde? Mío, chau, chau, fueron. Ah, 붉은기 점수가 좀 낮게 나오네요. 아 진짜, 아 그러네. 물에 대한 홍조가 좀 있는 것 같아요. 이렇게 보면은. 푸짐 너무 좋으세요. 오, 좋네요. 트러블도 많이 없으시고 다크서클도 없거나, 세럼, 보이스라이저, 아이 키팅 추천까지 다 거예요. 감사합니다. Oh, dicen que tengo veintitrés años. Edad de mi piel, pero yo tengo veintidós años, así que, pero está como <웃음> En realidad la máquina no nos sacaba tan buenas fotos, pero nos tomamos muchísimas para el recuerdo. En verdad hay mucho que ver, está súper, súper divertido. Aquí me voy a quedar un ratito más explorando qué más hay por aquí y más tarde van a haber comidas, champán, vino, va a haber como una reunión un poquito más elegante para que puedan conocerse entre influencers, así que vamos a quedarnos un ratito más por aquí. ¡Oh, ¡Y vean cuánta comida rica hay por aquí! Todo esto es parte del evento. 맛있는 거. 진짜. 먹방 아니에요? 와우! 완전 가득. 아 <웃음> 계속. 먹방. 짠! 짠! 짠! Assalamualaikum! 안녕! Hola! Hola! Hola! <웃음> Como estas? <웃음> 오! 오! 아네? 공사. 이렇게 많이 먹으면 좋겠어요. 오늘 might get a little drunk, might call my ex up. mascara running from my eyes. al final regresé a casa estoy súper súper cansada cansadísima mi plan al principio era comer afuera pero en verdad me cansé tanto que decidí hacer takeout. lo traje a casa me pedí sushi así que ya tengo aquí todo listo para cenar mi takeout de sushi que me traje pues ya estoy en modo pijama estoy muy cansada bueno chicos, aquí me voy a despedir de ustedes, aquí voy a terminar este vlog de una forma no tan decente en verdad, pero tengo muchísima hambre, así que espero su comprensión. Bueno chicos, aquí voy a despedirme de ustedes, espero que se hayan divertido mucho mucho con este video también. Los quiero mucho y nos vemos muy muy pronto en mi próximo video. ¡Añá!